Empezamos con las dos herramientas que vamos a utilizar para desarrollar. Una es el editor de texto, puede ser Sublime Text, Visual Code o el que ustedes quieran. Y por otro lado es el explorador. Nosotros vamos a usar Google Chrome por las particularidades que tiene Google Chrome y la forma que nos permite programar y hacer algunas cosas que en otros exploradores no nos permite y que no son estándares de JavaScript. Por lo cual eh, las dos herramientas que vamos a utilizar son estas, el Chrome y el editor de texto, que puede ser Sublime Text. Lo primero que aprendimos acá, o lo primero que tenemos, es un comentario. El comentario es una herramienta muy útil para poder tomar notas y apuntes. Las notas se pueden tomar en un renglón o se pueden tomar en un bloque donde ponemos barra, asterisco, asterisco, barra, y en el medio podemos escribir varios renglones. Con lo cual nosotros vamos a tener la forma de tomar apuntes sobre nuestro mismo código y si hay dudas o si hay algún código que no esté funcionando que dé error, nosotros lo podemos comentar y dejarlo en el mismo código. Lo mismo cuando hacemos testeo de cuáles son los valores que puede tomar, como los que voy a hacer ahora con este ejercicio, también los puedo dejar comentados y que queden como parte de mi ejercicio. Como estos ejercicios son de aprendizaje para que ustedes puedan entender por separado los conceptos, los apuntes que ustedes tomen, es tan bueno que estén en el mismo ejercicio, pues son una herramienta más para entender el código. La primera ventana que nosotros vimos es una ventana emergente que me permite mostrar algo. Para eso necesita los paréntesis y en el paréntesis poder pasarle algún valor. Los valores pueden ser literales. Se llama literal porque literalmente lo que ustedes escriben acá sale en el... En el mensaje exactamente igual, literalmente lo que escriben entre comillas dobles, es un mensaje que va a aparecer exactamente igual acá. También vimos que podía mostrar variables. Para tener una variable yo lo que voy a hacer es definir una variable con la palabra var. En este caso le voy a poner nombre. y ...a la variable nombre le puedo asignar un valor directamente... ...haciendo la asignación. Las asignaciones se hacen de derecha a izquierda, son destructivas. Eso quiere decir que no importa el valor que tuviera nombre antes de llegar acá... ...ese valor es pisado. Y para mostrar... ...no tengo que usar la doble comilla cuando yo quiero mostrar una variable porque si no lo que pasa es que me muestra el texto como si fuera un literal y no el valor de la variable. Y vamos a hacer la destrucción primaria de y le vamos a poner José. Acá lo que tengo es la definición de una variable Acá lo que tengo es una asignación de la variable. Se puede asignar al mismo tiempo que se crea la variable. Pero este tipo de asignación tiene que tener una justificación. Si ustedes hacen este tipo de asignación es porque esta variable necesita ser inicializada en este momento. Si esta variable tiene que ser cargada con algún valor... Tendría que ser en otro renglón, porque para hacer esto tienen que tener una justificación de hacerlo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Lo deben hacer solamente cuando es necesario. Si no es necesario, está mal hecho. Por lo cual, nosotros siempre recomendamos que declaren las variables arriba y que las inicialicen abajo o que las carguen abajo. Esto es una buena práctica. Que se pueda hacer no quiere decir que esté bien. Quiere decir que se puede hacer. Vamos a probar este código. Para eso tengo que recargar. Para asegurarme de lo que yo estoy viendo, por ejemplo, si yo tengo algún error y aprieto el mostrar, no me va a mostrar nada. Como ven, ahí el, el valor María medio que desaparece. Acá se muestra el literal. Se muestra José, porque María fue pisado en el renglón 15. Y después se muestra la palabra nombre porque fue encerrada entre comillas dobles. Para poder ver cómo funciona esto, yo tengo que ir acá, más herramientas, herramientas de desarrollador, control mayúscula I, y me va a aparecer en la ventana source el mismo código que yo tengo escrito acá. Si no me aparece el mismo código, es que estoy programando en dos archivos distintos. Estoy tratando de, de vaguear o hacer la ejecución de un archivo y estoy programando en otro. Esta ventana, ustedes deberían tenerla constantemente abierta cada vez que están desarrollando para ver qué les devuelve. el sur se ve el código fuente y en la consola se ven los mensajes que nos va devolviendo tanto el Google Chrome como nosotros mismos en algún momento vamos a poder escribir mensajes acá. Vamos a probar esto con algún error. Entonces acá... Voy a generar un error. Voy a mostrar una variable que no existe. Cuando recargo, voy a ver el source. Y, como ven, no es el mismo. Eso porque no había guardado el archivo. Ahora recargo. Y ahora sí aparece el alert dato. La página parece funcionar bien. No me está dando ningún error. Cuando voy a herramientas, no me marca ningún error en ningún lado. El problema es que si ustedes no ven esas herramientas, y si apretan este botón. Yo aprieto este botón una y otra vez. Y no me muestra nada. Entonces, hay un desconcierto de no sé qué está pasando. Hay una zona invisible que nosotros no podemos ver. Esa zona invisible es esto. Es las herramientas para ver qué nos está dando. Y acá me dice que tengo... Un error en la línea 13 y después me dice que ese error se repitió 8 veces porque cada vez que lo presiono me genera nuevamente el error, que es el mismo. Así que no importa la vez que lo apreté, me va a dar el mismo error. Y cuando yo le doy clic acá, me lleva al source y me muestra esto. No solo eso, el error también me da una ayuda. La mayoría de los errores tienen un texto que nos da ayuda. Dice, dato is not defined. Eso quiere decir que el dato no está definido. Tenemos dos palabras muy parecidas. Una es define, de not define. Dato no está definido. Y si yo voy al código, realmente tiene razón, porque dato no está definido en ningún lado. En ningún lado puse bar dato. Así que este error que está acá, lo puedo detectar gracias a las herramientas de desarrollador. Entonces, una vez que guardo esto y recargo, en el source no está más, está comentado. Así que ahora me va a funcionar como lo anterior. ¿Qué pasa si yo acá, alert, voy a mostrar nombre? Alert. Nombre es una variable definida, pero tiene un problema. Alert nombre en este punto no tiene valor. Entonces vamos a ver... Si yo aprieto mostrar, me va a decir que es undefined. Undefined no es lo mismo que not defined. Undefined quiere decir que la variable está creada, pero no tuvo nunca un valor. Y not defined es que la variable nunca fue creada. Entonces acá tenemos dos posibles errores en los cuales las palabras se parecen mucho, pero hay mucha diferencia. La variable dato no existe y la variable nombre existe, pero no tiene datos adentro. Acá paso por todos los elementos. Esta parte que voy a hacer ahora es importante para encontrar errores, no es tan importante para cuando uno codea, pero sí para cuando uno devaguea. Que es poner puntos de quiebre. Los puntos de quiebre son estos puntitos rojos que los logro parándome sobre uno de los números y dándole clic. Cualquier número puede tener punto de quiebre? No, solamente los que están ejecutando una línea de código, por ejemplo esta, esta, esta, esta, esta y esta. No puedo poner un punto de quiebre en la línea 12, pues la línea 12 no está ejecutando ninguna línea de código, sino que está creando una variable. No lo puedo poner en los comentarios, pues los comentarios tampoco son, no lo puedo poner en la función, pues la función Tampoco es. Tiene que ser una línea de código ejecutable. Elijo una. Casi siempre elijo la que esté más cerca del posible error. Y vuelvo a interactuar con la página como si no existiera el punto de quiebre. Y aprieto el botón mostrar. Esto va a terminar frenando la ejecución en el renglón que está resaltado con azul. Este renglón aún no se ejecutó. Aún no está ejecutado. Se va a ejecutar cuando yo presione F10 o esta flechita, o esta flechita que es la misma. Que es un step over sobre la siguiente función. Si yo me paro sobre nombre, me da el valor. Si yo veo al lado de nombre, me muestra el valor. Entonces, cuando yo voy a mostrar esto, me va a decir que es undefined. ¿Por qué? Porque nunca le cargué un valor. Entonces, acá también puedo inspeccionar esto. Y entender en algunos casos los errores de operaciones aritméticas en los cuales dan AND, Eso también lo vamos a ver ahora. Que en realidad es porque ustedes están trabajando con alguno de los datos que es undefined. O de un texto y no pueden hacer la operación. Acá con este puedo darle play y sigue mostrando los datos como sería normal. O puedo pasar con el siguiente y va a ir pasando renglón a rendrón. Ahí toma el nombre María. En la línea 16, si yo paso, ese nombre María es pisado, destruido por José. Después paso por el alert de literal, después paso por el alert de nombre y después por el alert del literal de nombre. Hasta acá tenemos la utilización del de alert con las variables... Lo que también podíamos hacer era concatenar. Entonces, sabemos que muestra el valor literal. Yo puedo concatenar y la concatenación se hace con el signo más. Yo puedo poner nombres, dos puntos. Acá, si yo necesito dejar un espacio, el espacio va a estar dentro de los datos literales, lo que está fuera del dato, dato literal no influye el espacio si yo dejo un montón de lugares acá en mi código cuando yo quiero mostrar acá verifico que esté comentado lo que comenté y el texto ahí fíjense que el punto quiebre se lo puedo sacar dándole clic acá y dándole play acá me va a mostrar el undefined el literal y el texto, su nombre es José. Fíjense que los espacios que dejé de este lado no influyen en nada, solamente influye el, el espacio que dejé en el literal. Esta era la ventana de a leer y toda su utilización. Después vamos a ver una forma más compleja de, de concatenar, que es poner más valores. El, la siguiente ventana emergente que nosotros vimos era la que nos permitía cargar un dato... En una variable, la ventana PROM, siempre debe tener un signo de igual de este lado, porque la ventana PROM se utiliza para devolver un dato. Y la asignación es hacia una variable esta variable después va a ser destruida por esto. Pero acá vamos a testear. Esta es una forma de entrada de datos. Vamos a recargar la página. Vemos que tenemos el prompt. Apretamos el mostrar. Y nos va a aparecer ingrese su nombre. Estamos ejecutando el prompt. Pongo mi nombre, aceptar. Y el nombre que muestra en la línea 16... Es el que acabo de ingresar. Eso quiere decir que pasó desde el usuario a la variable y yo con la variable se lo devolví al usuario por un alert. Hubo una entrada y una salida de datos. Después viene el literal, el alert de su nombre José que es el que está abajo. Entonces, nosotros tenemos los que son entrada. En nuestro caso, el primero es el igual. Perdón. Y de salida, nosotros por ahora tenemos el alert. Bueno, a partir de esto yo ya puedo interactuar con el usuario y ir pidiendo datos y trabajar con eso. Lo que nosotros aprendemos después de esto es utilizar los cuadros de texto de nuestra página, ya que está, trabajar con ventanas emergentes no está bien visto y tampoco es muy cómodo para el usuario no saber dónde tiene que cargar y darle información. Por lo cual vamos a trabajar con cuadros de texto. Los cuadros de texto nosotros los podemos usar de entrada o de salida. ¿Cómo nos damos cuenta qué usar para qué? Y es un poquito de práctica, es un poquito de lógica, y es también leer el enunciado para entender qué datos puedo tomar y qué datos puedo mostrar. No, no hay una regla que digan, este es para leer, este es para escribir. Acá en los ejercicios que ustedes tienen, los que son para escribir, se pueden escribir, y los que son para mostrar... Son read only, por lo cual no van a poder escribir, así que eso le puede dar una pauta de que en esto se puede ingresar y en esto se debería mostrar. Para poder tomar el dato del cuadro de texto, yo tengo que conocer cuál es el cuadro de texto. Para saber cuál es el cuadro de texto, le doy botón derecho sobre el cuadro de texto, le pongo inspeccionar y esto me va a llevar a lo que vendría a ser el HTML de este código. ¿no? Si quiero pararme sobre el resultado, exactamente lo mismo. Y me va a dar el ID. El ID nos va a permitir acceder a este control, a este cuadro de texto. Así que, para encontrar el ID, una de las formas es esta. La otra forma es pararme sobre el código fuente del HTML e ir a buscar esas mismas líneas en el HTML y buscar los ID's. Acá tenemos el ID importe, text txtid resultado, los dos son input. Como ven, esto que está acá es exactamente esto que está acá. Es el mismo texto, no hay ningún cambio. Porque lo que nosotros escribimos en HTML aparece acá directamente. Como no nos interesa que ustedes aprendan HTML, lo único que nos interesa es que puedan llegar a captar el ID tal cual es y que no pongan un error. La idea es que ustedes vengan acá y lo copien o que vengan acá y lo copien. Copiar. Una vez que tengo copiado esto, yo lo voy a guardar al ID. Acá tengo el txt importe, voy a ir a la página, y el de txt resultado que lo voy a usar para inspeccionar. Acá también... Cortar no. Igual bueno, no se en eso. Y acá lo pego. Tengo los dos ID. Entonces, si yo quiero tomar un dato de un ID. ¿no? La declaración de variable va a estar arriba. Y abajo, en vez de tomarlo por PROM, lo voy a tomar por ID. Voy a ponerlo. nombre es igual a en este caso tendría que ser importe le voy a cambiar la variable para tener un poco más de lógica para dejar para el ejemplo de abajo y acá le voy a poner bar importe ingresado declaro la variable Abajo, a importe ingresado, le asigno el valor del txt id importe. Tenemos dos formas de tomar el ID. El valor del ID. Primero, poner el ID.value. El ID.value me devuelve el valor que tiene el cuadro de texto. Y después, ese valor lo puedo mostrar. Una vez que lo tengo cargado, puedo cargar, mostrar el importe ingresado. Esto que está acá, yo lo voy a comentar hasta acá. Voy a comentar hasta acá. Y todo esto lo voy a dejar comentado en un bloque. Mucho cuidado cuando ustedes comentan en bloque, porque si dejan comentada esta llave, les va a dar error. Entonces siempre tienen que hacer apertura y cierre del comentario cuando comentan en bloque, para que quede ahí. Entonces, vamos con esto que es tomar por ID. Vamos a la página, recargamos, vamos al source, y acá me dice que lo está tomando al dato, así que vamos a probarlo, vamos a ingresar un importe, 444, y me dice que es 444. Está funcionando, tomó el importe y lo pasó. Vamos al código. Es importante poder tomar esto, porque si no ponemos el value, fíjense, no está el value, ingreso un importe, 444, pongo mostrar descuento y me dice object html input element. Si les aparece este mensaje es porque se olvidaron el value. Entonces, esto que está acá, se va a value. Vamos a ver qué pasa con la variable, qué tiene la variable ingresado que me dice un HTML input element. Vamos a darle play nuevamente. Fíjense que la variable importe ingresado está en in undefined, porque todavía no cargué nada. Después de pasar por esta línea, fíjense que importe ingresado me dice que es un text importe y tiene todo esto. ¿Qué usamos nosotros de todo esto? Nosotros usamos el value, pero no es la única que tiene. O sea, ustedes pueden poner punto .type, .translate. Pueden poner lo que ustedes quieran. ¿Mm? Con el que anda es con .value, porque nos devuelve el valor. Todas las demás propiedades nosotros no las vamos a usar. Hasta el tercer cuatrimestre que ustedes vean programación web con HTML y Javascript, esto no lo van a usar. Van a usar el value. Por lo cual, cuando ustedes se olviden el value, lo que le está devolviendo es todo el cuadro de texto con un montón de cosas. Por eso, cuando nosotros le mostramos el alert, nos dice que es un object html input element. Porque eso es lo que le estamos dando, le estamos dando el elemento. Por lo cual, el punto value no hay que olvidarse. Esta es la versión simplificada de utilizar la instrucción que nos devuelve. Es la instrucción que accede directamente al documento HTML y del documento HTML obtiene un elemento por ID. Para llamar esa función es document, que se refiere al documento HTML, punto. Para escribirlo en su blind text, ustedes apretan la G, la tecla Tab, la tecla SHIFT, y la I latina, y automáticamente se forma el document get element by ID. Entre las comillas va a ir este mismo importe. Y después del paréntesis va el value. Ahora lo que voy a tener es los dos ejemplos de cómo tomar por ID. Esto es de JavaScript. Esto es lo que nos permite hacer Chrome para evitar tantas líneas de código. Este es el que utiliza JavaScript. Esto es lo que nos permite hacer Chrome. Son exactamente lo mismo, cumplen la misma funcionalidad. Fíjense que es el mismo ID y los dos tienen el value. Lo único que este accedo directamente es con el ID y a este estoy llamando una función que es del documento HTML que se llama get element by ID. Para tener en cuenta, cuando hablamos del documento GetElementByID, fíjense cómo está escrito GetElementByID. Está en lower camel case. Lower porque la primera palabra aparece en minúscula. Camel case porque el, todas las palabras que siguen empiezan con la primera letra en mayúscula. Cualquiera de las dos que utilicen va a estar bien. Esta es un poco más larga demora algunos segundos más en escribirse y hace que el código sea más extenso de leer que este. ¿no? Pero la funcionalidad es exactamente la misma. La, los dos toman el dato. Y para ver eso, fíjense que si ustedes a este también le sacan el value, este lo vamos a comentar, y lo testean, fíjense que les devuelve exactamente lo mismo que si ustedes no ponían, ponerle 444, 444, cuando yo voy, que está en fine y paso a la siguiente línea, el importe ingresado sigue siendo un de importe, un html input element. Por lo cual, cualquiera de las dos formas que tomen los datos va a estar bien. Nosotros planteamos este lenguaje de, de programación, Javascript, porque es simple de aprender y hay muchas cosas que siguen funcionando más allá de que estén mal programadas lo cual eh, nosotros tenemos que corregir como profesores, pero a ustedes les genera menos frustración trabajar con un lenguaje que tiene mucho menos errores. Eh, y esta es una forma de equivocarse menos. Esta es la versión Disney de cómo tomar un dato por ID. Este es realmente el valor. Ahí estamos con el tomado de datos. Ahora, si yo quiero mostrar... Este alert, yo en vez de utilizar alert, quiero utilizar el, el dato para mostrar a través de... Tengo dos más de entrada. Ahora lo que yo quiero hacer es agregarlos de salida con ID. Bueno, una vez que ingresé el importe, yo lo que puedo hacer es Mostrar ese importe. Entonces, ahora, esta misma, esto mismo que está acá, yo lo pondría de este lado. Pero no en el mismo ID, porque lo voy a mostrar en ID resultado. Así que copio y pego. Y a esto le asigno un valor. Y acá le puedo poner el importe es, los puntos. Y acá le concateno el importe ingresado. De la misma manera que hago esto, también lo puedo hacer con el document. G, tap, shift y, el txt de resultado, punto, alube, igual a. un poquito más largo el texto ¿no? acá, se, acá se ve la incomodidad de escribir todo esto porque se nos va de la página y más cuando el texto es largo pero las dos funcionalidades son exactamente igual las dos cumplen la misma función al código recargamos y acá me aparece la asignación entonces voy a poner 444 mostrar va a tomar el dato Después lo va a mostrar en el ALERT. Y por último yo lo voy a mostrar en el cuadro de texto. El importe es 444. Si paso por la siguiente línea, el importe es 444. Vamos acá. Tengo otro importe, el importe es, entonces vamos a probarlo de vuelta, 444, se va de 444, el importe ingresado es 444, cuando paso por esta línea, el cuadro de texto toma el valor tal cual como lo escribí, le hice una asignación y si paso a la siguiente línea me va a mostrar el otro mensaje de la línea 26. Entonces, de salida, también tenemos estos dos ejemplos. En entrada tenemos el PROM y poder ingresarlo por ID.Value o id.value. Y de salida tenemos el ALERT o el txt.value del lado de la asignación, del lado izquierdo, o el document by ID. Punto, value del lado de la asignación. Estas son las formas que tenemos de entrada y salida de datos. Otra cosa que vimos son operaciones matemáticas. Para las operaciones matemáticas, estábamos utilizando esto que está acá: importe ingresado, punto, value. Vamos a sacar este y vamos a hacer la operación que va a ser una suma. La suma puede ser entre dos valores, por ejemplo, 3 más 3. Y esto va a funcionar. O pueden ser entre dos variables. A las variables le voy a asignar un valor. Le voy a asignar 5. Y al número 2 le voy a asignar 6. Si yo sumo 5 más 6, suma me va a dar un valor. Y si yo sumo... Número 1 más número 2. Me va a dar el mismo resultado. Voy a recargar. El punto de quiebre lo voy a poner acá. Y le voy a dar play. Acá automáticamente, cuando yo pasé por suma, me sumó el 5 más el 6, me da 11. Y si yo me paro sobre estos números, el 5 más el 6, y le doy play, me va a decir que sigue siendo 11 la suma. O sea que la suma, así como está, funciona. Lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que lo que le lleguen sean números. Vamos a ver qué pasa cuando no le llegan números a esto. Supónganse que acá sumándole números para verificar que lo suma. Imagínense que yo en vez de pasarle el 5, le paso la palabra 5. No es lo mismo. Entonces pues acá tengo. Vamos a subir un poquito más. Fíjense, tengo el número 1, vale 5, la palabra 5. Y el número 2 vale 6, el número 6. Cuando hago la suma de 5 más 6, esto sigue funcionando, va a dar 11. Ahora, cuando sumo el 5 más el 6, donde el 5 es una palabra, me va a dar que suma es 56. Lo que hizo es concatenar. La razón por la cual concatena es porque el más tiene dos funcionalidades. La operación aritmética de suma y la concatenación. ¿Cómo sabe qué tiene que hacer Chrome si le llega un más y verifica las variables? Si una de las variables es una palabra, no importa que tenga un número, lo va a concatenar. Si las dos son palabras, lo va a concatenar. Si la segunda es palabra, lo va a concatenar. Con que una sea palabra, ya la concatena. Pero la suma funcionaba. O sea que el problema no lo tiene la suma. El problema lo tiene el programador porque lo que le pasó no era un número. ¿Ah? No es problema del algoritmo. El algoritmo de la suma funciona bien. Para poder solucionar este problema, y teniendo en cuenta que cada vez que el usuario ingresa un importe, ese importe ingresa como texto. Fíjense. Acá. Voy a ingresar un importe. Ingreso el 6. ¿No? Pongo a mostrar descuento. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Me da 11. Ahí me da 56. Y cuando tomo el importe ingresado, fíjense que importe ingresado está como undefined. y Le doy play. Lo que me devuelve siempre el usuario es una palabra. No me devuelve este 6. Me devuelve la palabra. Por lo cual la instrucción que voy a ver es para poder transformar una palabra en un texto y casi siempre sucede después de leer. Por lo cual, si yo quiero hacer una suma de este importe ingresado, ¿no? yo quiero, que poner, quiero poner que suma es igual a importe ingresado más, importe ingresado. Vamos. Esta suma que está acá, vamos a ingresarle el 4. Avanzamos, acá me va a tomar el 4. Y cuando voy a hacer la suma, esto me va a dar 44. ¿Por qué? Porque lo concatenó. Pero no está el problema acá en la suma. Porque ya vimos que acá no está el problema. El problema está en lo que yo le paso a la suma. Por lo cual, antes de llegar a la suma, yo tengo que transformar esto en un número. Para eso vamos a utilizar el parseIn. El parseIn, así como el prom, siempre tiene que tener un signo de igual... Y el parseIn no transforma la variable, sino que devuelve transformado el dato que tenía la variable. Entonces, importe ingresado, en esta línea, no es transformado. Lo que hace el parseIn es tomar el valor que tiene y le saca, la, trata de sacar de las comillas y lo guarda en importe ingresado. Entonces, si ustedes ven escrito en algún momento algo así, está mal. Porque el parsein no va solo. ¿va? Siempre con una asignación. Después de hacer esto, yo estoy seguro de que importe ingresado o va a ser un número o me va a salir algún error. Pero tendría que funcionar eso. Por lo cual, acá no tendría que haber nunca, nunca un parsein ¿Por qué? Porque el parse no es necesario para esta operación, porque ya vimos que funciona. El problema es cuando un usuario ingresa el dato, y si el usuario ingresó el dato, el dato está ingresado como un texto. Entonces yo tengo que cambiar. El parse no se usa en cualquier lugar, se usa en el lugar que yo lo necesito. Y acá en la suma, ya vimos en estos dos ejemplos, que no es necesario. A menos que el que le haya pasado el dato, le pase un texto. O sea que la suma siempre tiene que ser así. No tiene que tener ningún parseín. Porque la suma funciona sin parseín. La responsabilidad del programador es que acá llegue un dato. Vamos a probar esto. Probarlo con 6. Fíjense, ahí tomó el 6 y lo transformó. Ya tengo el 6 transformado. Y ahora suma me da 12. Porque los dos datos están transformados. Vamos a hacer un pequeño testeo sobre el parseIn para ver qué nos devuelve. Hasta acá ya sabíamos que esto funcionaba y que me sirve para la suma. Como concepto, el parseIn toma el valor de la variable y lo devuelve transformado. Para ustedes que son programadores, cada vez que piden un dato al usuario, sea por ID o por PROM, el siguiente renglón tienen que transformar ese dato. Vamos a probar con una variable para testeo cómo funciona el parseín o qué hace el parsein. Testeo acaba va a ser igual al parsein de algo. Sabemos que si le pasamos un número, esto funciona, pero vamos a probar. Si le pasamos 6, o 4, o 5, lo va a transformar. Si le pasamos el dato, entre comillas, lo va a transformar. Si le pasamos la la la la, me va a dar un error. Si le paso 5 la la la, vamos a el número, porque ahí queda 6 la la la la, va a ser algo. Y si yo le paso la, eh, la, la, la, la, va a ser otra cosa. Si yo le paso nada, va a ser una cosa. Y si yo les paso un espacio vacío, quizás hace otra. y me faltó una más. y yo le paso, por ejemplo, variable... Pasa una variable que no existe. No es número ingresado, no es suma, no es número 2. No es ninguna de esas. Entonces, el parseIn no transforma la variable. Como ven, yo no le estoy pasando ninguna variable excepto en el último. Sino lo que hace es tomar un valor, transformarlo y guardarlo en la variable. Vamos a sacar. Esto ya sabemos que funciona. Y vamos a pararnos acá. le voy a ingresar el 8. Voy a poner mostrar. Y hasta acá me... Funcionó todo, dice que es 16 el importe ingresado porque lo transformé después de tomarlo Vamos a ver qué pasa con el 4 Testeo, que es esta variable que está undefined La ven acá también acá al costado como undefined Cada vez que voy pasando va a transformar eso que le pasó entre paréntesis a un dato El 4 lo pasó bien El 5 lo pasó bien La la la la, la ta, none, Not a number Me está diciendo que la la la la no es un número y tiene razón, y tengo que creerle. Así que si me aparece nan, es porque en algún lado le pasé algo que no era un número. Si le paso un 6, la la la la. Si le paso 6, la la la, la mágicamente, toma el 6. Toma el 6, o toma los números hasta que encuentre una palabra. Ahora, si yo le paso la la la la 6, fíjense, nan. El la la la la 6 no lo puede transformar. Si yo le paso nada, que no es lo mismo que un espacio vacío, me va a decir que es NAN. Y si le paso un espacio vacío, también me va a decir que es NAN. ¿Ah? Así que tenemos los que me dan el número, los que me dan NAN, los que me dan NAN, y después tengo este donde yo le paso una variable que no existe. ¿Qué va a pasar acá? Fíjense, si yo le paso una variable que no existe, me va a dar un error. En la consola me va a decir... La variable no existe, no está definida. Y sí, no está definida. Y acá me va a mostrar que hay un error. Acá tenemos todos los testing del parseIn. Nuevamente, repito, el parseIn no transforma la variable, sino lo que hace es tomar el valor y devolverlo transformado. Por lo cual nosotros tenemos que hacer esta operación para poder guardar el valor transformado en la misma variable. Como es la misma variable y va a tener el mismo valor, no creo otra variable, no creo la variable importe ingresado transformado entero. ¿eh? Porque no tendría sentido porque es la misma variable y contienen el mismo dato eh, conceptualmente. Transformado, pero conceptualmente es el importe ingresado. Y hasta acá es eh, lo que vieron más lo del porcentaje que lo vamos a practicar.